En la primera pregunta, aunque la respuesta parece evidente, bueno, era simplemente cotejar con vosotras si veíais este, esta cuestión ¿no? de, de la asociación del trabajo de la mujer a, a, y, y al trabajo reproductivo y el trabajo reproductivo también se asocia al tercer sector y de ahí la feminización. Esto parecía, parece más o menos evidente. Pero una cosa que, un aspecto que, interesa, que nos interesaba especialmente abordar con vosotras es el tema de las consecuencias o implicaciones que tiene, que tiene eso para la propia mujer y para el sector. Eh, tú has apuntado ya un par de ellas, Vanessa, por ejemplo, el tema del de acceso a cargos de responsabilidad, que es una cuestión que, cuando preparamos este, este texto y, y esta conversación, lo dividimos en dos. Vamos a, por un lado, vamos a trabajar con vosotras esta cuestión de, de las consecuencias y las causas de la feminización y por otro lado, en otro compensatorio, vamos a abordar justamente este tema, ¿no? el acceso a puestos de responsabilidad y qué hay detrás, eh, qué hay detrás de ello. ¿no? Pero también apuntabas al tema de la conciliación. Bien, en, la, en el segundo bloque, en el tema de las implicaciones, justamente esto es una cuestión que, que creo que es interesante que abordemos. Ahí comenzábamos el texto diciendo que hay una especie de percepción del trabajo de ayuda como un trabajo improductivo, esto que se dice, ¿no? que, que genera empleo pero no genera riqueza. ¿no? Y de hecho, cuando hemos estado en el confinamiento, en el confinamiento duro, ahí ha habido eh, empresas esenciales que no han parado, pero el trabajo de los cuidados tampoco ha parado, pero las empresas o las entidades de casa y yo han tenido que parar. ¿no? Sin embargo, pues el sector de la alimentación, las farmacéuticas, el transporte, lo que este tipo de sectores han continuado porque son los que mantienen en marcha al país, como si los cuidados no mantuvieran en marcha, no sé si al país, pero sí a las personas ¿no? a, las que, a las que se cuidan. Eh, bueno, Sobre esto hay diferentes consecuencias. Yo en el, en el texto abordaba una de ellas, que es, eh, que es el tema de la remuneración. ¿Qué relación hay entre, entre la feminización del sector y la asociación de ese trabajo al trabajo de las mujeres y una menor remuneración o unas peores condiciones eh, laborales o salariales con respecto a otros, a otros sectores? Y además, volviendo a lo que decías tú, Vanessa, cogiendo un dato, decimos por aquí que, aparte del tema de la remuneración, el, el 32% el del personal remunerado está contratado a tiempo parcial y las mujeres tienen 8 de cada 10 de esos contratos a tiempo parcial. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Eh, ¿Qué nos está diciendo este dato? ¿no? Cuando la mayoría de los contratos parciales son también asumidos por las mujeres en lugar de por los hombres, que también están en, en el sector. Bueno, en este caldo de, de datos que, que os hemos dado, tenemos una serie de, de preguntas. La primera de ellas es: ¿qué relación creéis que puede haber entre la feminización del sector y la peor calidad del, del empleo o de las condiciones laborales y salariales si lo comparamos con otros sectores? Eh, luego vamos al resto de, de cuestiones, pero os lanzo, os lanzo esta hora. ¿creéis que hay algún tipo de relación entre la feminización y las condiciones laborales eh, y salariales que hay en el sector? Es decir, ¿por qué un ingeniero químico debería cobrar eh, más o tener mejores condiciones eh, salariales que una persona que se dedica, yo qué sé, a el, como el caso de Clara, pues, acompañamiento a mujeres en situación de violencia machista, o en el caso de, de Vanessa, pues, acompañando a personas y familias que cuidan de, otros, de otras personas eh, que están en situación de dependencia. ¿Cómo lo veis? Y aquí el orden, el orden que queráis. Yo creo que al final es en, en relación lo de la profesión. Yo creo que ese es, que el tercer sector se está profesionalizando desde hace ya tiempo, pero claro, yo creo que partía también del tema del voluntariado. Y sí, si creo que el tema de, de del cuidado, el tema siempre ha estado más asociado al social voluntariado. ¿no? Y también yo en esto hago reseña, pues cuando ha habido alguna convocatoria de huelga o de tal, no siempre ha habido como muchos problemas, porque es como, Ay, ¿cómo vamos a dejar a los usuarios, a las usuarias sin atender ya? Pero es que hay unos derechos laborales que tenemos que luchar y si no también claro pues las instituciones eso tienen que tomar partida como que yo como, pro, como profesional no puedo hacer una huelga porque estoy pensando en los cuidados en, en, en cómo se van a quedar los usuarios en las usuarias ¿no? yo haciendo una reflexión de esto yo creo que tienen porque tampoco lo veo tanto evidentemente que es algo de las mujeres pero yo creo que es del tercer sector en general que todavía la profesión no está valorada como tiene que estar valorada y de hecho ahora también con el COVID eh, desde el principio también que decir sí, que podemos ser voluntarias y tener mucha voluntariedad y todo, pero enseguida yo no salieron fontaneros que iban a las casas a, a arreglar las cosas, ni carpinteros, ni otro tipo de profesiones, o un ingeniero, no. Eh, las, las personas que estamos trabajando en el tercer sector somos las que incluso voluntariamente ya salieron teléfonos de no sé qué a nivel voluntario y eso no pasó, o por lo menos yo no tengo constancia que pasó con otras profesiones, ¿no? Entonces, bueno, yo no en este caso no veo tanto que es por ser mujer, por ser hombre, por una feminización del sector, sino que yo creo que es en general que el tercer sector eh, no está valorado a nivel social como tendría que estar. Sí. Uh -huh. Eh, sí, yo lo que ha dicho Clara, desde luego, yo creo que es un sector que está poco valorado, uh -huh. está mal pagado y poco considerado. Eso, desde uh -huh. luego. Y, y, sin embargo, también eh, es muy importante dentro de la, de la economía, eh, aunque no produce riqueza, como ha dicho Roberto, pero produce servicios, produce atención, acompañamiento, apoyo, cosa que le, las empresas no pueden proporcionar también. Y, y luego yo también creo que exige un nivel de compromiso muy alto, uh -huh. eh, no, no es lo mismo trabajar en una empresa que estás tú siete horas, ocho horas trabajando y te marchas a tu casa, a final de mes tienes un salario, ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado trabajando para arreglar problemas eh, diez horas uh -huh. al día, fines de semana? Eh, creo que el, el nivel de compromiso que exige es, es mucho más alto que el trabajar uh -huh. en una empresa. Eh, de otro sector. Eh, sí, que no, sí que me sorprende mucho eh, que siendo un sector que trabaje por eh, la igualdad de género y la equidad de género, estemos de esta manera, quiero decir. Uh -huh. Lo veo como un poco... Eh, es contrario, ¿no? Estamos trabajando por la igualdad de género, por la igualdad en el trabajo, por los derechos laborales y demás, y sin embargo nosotros como trabajadores eh, estamos... ...totalmente descompensados a nivel de... ...con otras empresas... Eh, ...el porcentaje de, de hombres y mujeres... ...que hay en el tercer sector... ...y, y luego, bueno, pues eh, también creo que, que... ...lo que es el trabajo social... Eh, ...el trabajo de, del tercer sector... ...siempre ha sido eh, algo secundario... ...siempre eh, se ha dejado además a la mujer... Eh, ...lo que comentábamos de antes, ¿no? ...de la, de la anterior pregunta... Eh, ...siempre ha sido algo social... Eh, no se valora igual no se valora igual un trabajo de acompañamiento, por ejemplo, en mi caso a una familia, que, que, que un fontanero, como decía Clara, que te viene a casa a hacer un trabajo. No es lo mismo. Sin embargo, ahora durante la pandemia también hemos visto que el tercer sector ha estado ahí, uh -huh. ha estado abierto, se ha movilizado, eh, ha hecho cambios muy rápidos en poco tiempo. Eh, las empresas han cerrado. Sin más, cogieron, cerraron, pusieron el cartel y, y ya está, nosotros no hemos podido cerrar. Es más, hemos tenido que trabajar el doble o el triple. Entonces, tampoco sé las causas de por qué el, este tercer sector tiene tantas diferencias a nivel económico, de, de derechos y demás, con, las, con, las, con una empresa ordinaria. La verdad es que, que pues, falta mucha información. Se lo vamos a preguntar a Raquel, porque sí. Raquel, eh, me llamaba la atención que decía Clara que, que, bueno, pues que la percepción social que se tiene en el sector no tiene que ver con el tema de las mujeres, sino con el propio sector. Eh, no sé qué opinas tú, Raquel. Si esa, esa percepción social de un sector eh, improductivo que no genera riqueza, aunque sí genera empleo y es necesario, pero no tiene el mismo valor que otros sectores, tiene algo que ver con la asociación que tiene este sector con el trabajo reproductivo y al mismo tiempo con el trabajo asociado a las mujeres. ¿Tú qué opinas, Raquel? Bueno, pues yo creo que el marco de la sociedad capitalista en la que vivimos pues hace que haya unas actividades que formen parte del corazón de la economía y de las políticas y que por lo tanto eh, sean las que tienen una mejor posición y valoración social y otras que quedan al margen de estos procesos, ¿no? donde están los trabajos reproductivos los, eh, bueno, y todas las tareas ¿no? que se realizan desde el voluntariado y que a su vez responden a todos aquellos ellos desarreglos que producen sí el marco de relaciones capitalistas, ¿no? porque genera unas desigualdades eh, tan fuertes que, que provoca que éstas tengan que ser solucionadas de alguna manera a, a partir de otras instancias que no son las eh, públicas, ¿no? eh, bueno, son públicas pero no son estatales, ¿no? por decirlo de alguna manera, no sé cómo eh, caracterizar bien a lo mejor a, a las organizaciones del tercer sector. Y bueno, para mí no es casualidad, ¿no? que el hecho, creo que no es casualidad que sean estas actividades las que son más, mismo más feminizadas, ¿no? pues porque eh, son las que se encuentran en una posición eh, secundaria con respecto a la economía. ¿no? Y los riesgos, además que intentan cubrir siempre eh, las políticas públicas, están muy asociadas a las carencias de trabajo, pero no a otro tipo de situaciones que se pueden dar en la vida, ¿no? como puede ser la violencia de género, como comenta Clara, o como pueden ser otras situaciones de pobreza eh, y, y situaciones dramáticas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros o el propio hecho de necesitar cuidados durante una pandemia, ¿no? que, que evidentemente tampoco lo contemplábamos. ¿no? Entonces, el hecho de que estén eh, en los márgenes ¿no? de, de, de las políticas públicas y de las políticas de protección, hacen que sean trabajos más precarios, porque existe una segmentación en nuestro mercado de trabajo ¿no? entre los, los, digamos, trabajadores primarios, ¿no? aquellos que son los que revierten más económicamente en producción de riqueza económica y aquellos otros que tienen delegadas otras, eh, otras funciones, ¿no? en donde se sitúan todos los trabajos de cuidados, todas estas tareas de apoyo y acompañamiento y de revertir de la pobreza que se hacen desde, desde el tercer sector. Lo bueno, entre comillas, de esta pandemia es que ha visualizado esta constante contradicción en la que vivimos, ¿no? Es, es una constante paradoja en la que estamos entre, y una constante tensión entre eh, el trabajo que se desempeña y el beneficio social que genera con respecto a la calidad del empleo de las personas que lo desarrollan, ¿no? Y parece que eh, deberíamos de empezar a medir creo yo, los, los cánones ¿no? de, de la calidad del tercer sector y de, y de todas las ocupaciones en función de la calidad del empleo, ¿no? que siempre se mide a través del número de usuarios, de cómo estos reciben las ayudas o de cómo reciben los apoyos, eh, bueno, eh, pues a través de la evaluación de los propios usuarios, pero no a través de la calidad del empleo de las personas que lo desempeñan. Y quizás ese sea un reto ¿no? para el futuro, poder medir esta atención a partir de la calidad del empleo, porque una un buen... Eh, empleo genera también un buen servicio, ¿no? O sea, eh, tenemos que pensar que ambas cosas están unidas. Y además no se trata solamente de la precarización del trabajo, sino de las implicaciones que tiene para las trabajadoras en términos de derechos sociales, de acceso a los beneficios del bienestar, un estado de bienestar muy centrado en las cotizaciones de los trabajadores, muy pensado además en, en, en trabajadores masculinos, ¿eh? en donde, en familias, pensado además en un soporte familiar en donde era uno de los miembros el único que trabajaba, no ha tenido en cuenta toda la incorporación laboral de las mujeres al mercado de trabajo, no ha tenido en cuenta el modelo del doble sustentador familiar que existe ahora y tampoco tiene en cuenta los cambios familiares que generan de por sí familias con un solo miembro eh, progenitor, por ejemplo, y que son las que están sometidas a más situación de pobreza. ¿no? También las mujeres son las que más experimentan esta pobreza, con lo cual también es lógico que las profesiones que están asociadas a revertirla desde el voluntariado sean también ¿no? lideradas por mujeres. ¿Cuál es el problema? Que los puestos de promoción, en este caso, parece que están más dominados por hombres, una vez más, ¿no? Se ve una clara división eh, sexual eh, del trabajo en ese sentido y esto sí genera una paradoja y un efecto que yo creo que tiene que ser contrario al deseado por cualquier organización, ¿no? Que, que debería de repensarse los cánones bajo los cuales basa la promoción de sus trabajadores, es decir, eh, tiene que haber ahí eh, eh, tienen que, que, que cuestionarse ¿no? ¿no? en alguna medida eh, cuáles están siendo los criterios que están siguiendo para promocionar a las personas ¿no? y tener en cuenta que los propios procesos de conciliación de las propias trabajadoras, como hablábamos, deberían de ser tenidos en cuenta también ¿no? para, estos, para estos puestos de promoción. Entonces, mi conclusión es que, que todo este sistema que no tiene en cuenta a la, al tercer sector, porque a su vez está relegado como un plano que no forma parte de nuestra configuración social, sino que es un plano aparte de la política, de la economía. O sea, no, no, no, no, no, no, no, no, no creo que esté integrado en las políticas públicas de la manera adecuada, ¿no? Ni siquiera creo que se le haya dado un papel relevante en el, en, en el rol que cumple en, en los cuidados, por ejemplo, ¿no? en, o en la configuración del estado de bienestar español. Siempre se habla de un estado de bienestar familista que delega a las familias, que es verdad, pero yo creo que también existe una delegación hacia el tercer sector de muchas actividades que debería de cumplir el estado de bienestar. Y como no las puede cumplir porque no tiene el presupuesto adecuado, pues se delega en estas eh, organizaciones que trabajan a partir de la voluntariedad, en muchos casos, de las propias trabajadoras ¿no? y, y, y eso no significa que no sea un sector profesional muy profesionalizado ¿no? eh, en cuanto a titulaciones en cuanto eh, eh, bueno, experiencia ¿no? de, de vida, de trabajo a pie de calle que al fin y al cabo además ha demostrado durante la pandemia prestar un servicio mucho más ágil y flexible que cualquier servicio social es decir, yo creo que debería de plantearse también esta otra contradicción, ya no sé cuántas decimos, ¿no? que, que realmente genera un servicio mucho más cercano a la ciudadanía y que es, son los, capaces, los que son capaces de actuar en el momento adecuado, sin tanta tramitación burocrática, como puede existir en los propios servicios sociales de, de ayuda. ¿no? Y eso es otro cuestionamiento también para trabajar sobre, sobre ello en el futuro.